mostraremos cómo dar formato al párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones, de oraciones relacionadas entre sí por una misma idea. Entonces, de nuestro texto seleccionamos un párrafo, cualquiera. Vamos a formato, hacemos clic en la opción párrafo y allí se desplegará un cuadro de diálogo con las opciones que brinda. La primera pestaña que visualizamos es sangría y espaciado. Recordemos que la sangría es un espacio en blanco que establece la distancia respecto al margen izquierdo o derecho de ese párrafo. Podemos aumentar y disminuir con estos botones. Antes hace referencia al lado izquierdo y después al lado derecho de los márgenes. Podemos crear sangría negativa que empuja al párrafo al margen izquierdo. También podemos configurar la sangría de primera línea, la cual toma solamente el primer renglón. Según las normas APA, debemos aplicar sangría de primera línea de 2,5 centímetros. Para ello, deberán digitar el número. Seleccionamos automático para que quede en todo el texto. el espaciado, que son los espacios entre un párrafo y otro a diferencia de la sangría este no puede ser negativo sobre párrafo hace referencia al espacio de arriba del párrafo y bajo el párrafo el de abajo APA establece que debemos aplicar un espaciado de 2 centímetros después del párrafo que sería bajo párrafo en este caso el interlineado es el espacio entre renglón y renglón. Y para regular el documento según APA, seleccionamos la opción 1,5 líneas. Hacemos clic en aceptar y se aplicará al párrafo seleccionado o, en el caso de que recién eh, empiece en el documento, a todo, a todo.